Bienvenidos a la batalla más épica del rap, donde se enfrentarán los más grandes del anime. Pongan sus audífonos y disfruten del combate. Ha llegado el capitán de la competición, ninguno de ustedes sirve de tripulación. Dirigüen los mejores tirados de la generación, los acabaré con el poder de mi como todo, no. Saitama, un Shinigami te ha rapado la cabeza es que me das. Se rebaja el mejor Hokage A esta batalla tan desagradable Si todos sabemos que me Meliodas es Otro clon rubio que salió mal otra vez Saitama pero que rango tan bajo estás Pelón como el babo llegué versión sepan Segador de alma sigo y voy contigo Lamento que murió tu mamá y chigo amigo La fuerza legendaria regresa a la acción Con trincantes diminutos no usaré transformación Hasta Yamcha ya les gana Mejor tráiganme a su hermana Super Saiyan en batalla se pondrá feo mi pana El cabeza de boliche sentirá el báculo rojo Y chico papi llegó y te picaré a ti el ojo El demonio de los picos no se quedará atrás Su derrota está segura. segura y de mí tú te acordarás ¡Guau! Wow, ¡Qué gran combate nos ha dado estos guerreros! Ahora veremos cómo responde sus contrincantes ¡Comiente! ¿Eh? ¿Qué es lo que está pasando? Veo que es mi turno para batallar Solo espero alcanzar la oferta de supermercado Y para eso con un solo golpe acabar este rap Veamos, un simio, un huérfano y un pirata Son nuestros oponentes, pero vaya No creo que me den diversión, hasta lleno no estaría cargo Si con un solo golpe serio puedo matarlos a lo otro mundo La zorra te eliminará de rodillas, el pirata en pancarrote y el saiyan de pelo blanco solo diré Que un héroe en de Presenta Jimmy me matar Pirata muere solo, sola Cali, esa ya no podrá Contra mi zapato Mi Sanketsu contra el Ultra Lo dejo impactado Nada cambiará que los tres se fruto la ¿Qué más te enfrentaron contra el próximo rey ¿Sí? demonio? Segundo, que me conocen? Soy el peor ricado, el odio Con hijos y nunca besado, qué vida tan rara Tranquilo, no, no, me meto no, contigo, no con tus nakamas Tiene mucho relleno y eso me deprime Este el poder más conocido de la niña Que de no soy de él, soy la verdadera codio, perfección Tengan cuidado, que el un entra en acción Desde el paso que he llegado, el caballero pegaso Naruto te llegó la hora de recibir un madrazo la más y si quieres partirme en dos Ahora el mono de egoísta que se sí. cree Un dios, dame tu fuerza, que el son Las son mis ataques. que voy dejando Juego sí. se chimica mi pledejo sí. se pirata de sí. coma, quedará en coma uno no, no me, sí. que, me quejo Demonios el que ahora quedarás sí. quieto Bueno sí. pues y de dioses me dejo Acabar con ustedes, no hace falta jugar el tu Wow, qué increíble combate. Ahora tú decides quién es el ganador Escríbelo en los comentarios Y no olvides dar like